Décima tradición. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. De no contar con sus legiones de personas de buena voluntad, Alcohólicos Anónimos nunca habría llegado a tener la importancia que tiene hoy en día. En todo el mundo es copiosa la publicidad favorable y muy diversa que ha venido a servir como medio principal para atraer a los alcohólicos a nuestra sociedad. En las oficinas y clubes de AA suena constantemente el teléfono. Una voz dice, leí un artículo en la prensa. Otra, oímos un programa en la radio. Otra más, vimos una película. Miramos algo sobre alcohólicos anónimos en la televisión. No es exagerado decir que la mitad de los miembros de AA ha llegado a los grupos en virtud de esa forma de comunicación. No todos los que preguntan por nuestra sociedad son alcohólicos o parientes de ellos. Los médicos leen artículos en sus revistas y llaman para pedir información sobre alcohólicos anónimos. Los religiosos también leen artículos en los periódicos de su congregación e igualmente nos hacen preguntas. Los dueños de fábricas o directores de grandes empresas aprueban nuestras actividades y desean averiguar cómo pueden luchar contra el alcoholismo en sus propios negocios. Por consiguiente, nos vimos confrontados ante la gran responsabilidad de organizar la mejor política de relaciones públicas para alcohólicos anónimos. Después de pasar por muchos periodos de dolorosa experiencia, hemos resuelto ya lo que esa política debe ser es todo lo contrario a la costumbre común en cuanto al uso de la promoción. Descubrimos que teníamos que depender del principio de la atracción como contrario al de la promoción. Veamos en qué forma esas dos ideas tan contrarias, la atracción y la promoción, funcionan en la práctica. Cuando un partido político desea ganar una elección, se dedica a hacer alarde de sus virtudes como conductor para así obtener más voto que su adversario. Una empresa de caridad que desea conseguir dinero pone en los membretes de sus cartas el nombre de personas distinguidas que puedan ayudarla. La mayor parte de la vida política, económica y religiosa en el mundo depende del dominio de la publicidad. La gente que simboliza causas e ideas llena con ella una profunda necesidad humana. Los Alcohólicos Anónimos no dudamos nada de eso, pero sí tenemos que convenir en que estar demasiado ante los ojos del público es peligroso, especialmente para nosotros. Por temperamento, casi todos hemos sido impetuosos promotores y la idea de una sociedad compuesta casi exclusivamente por ese tipo de personas nos aterrorizaba. Considerando tan explosivo factor, supimos que era necesario dominarnos a nosotros mismos. Maravillosa ha sido la forma en que esa restricción de ambiciones ha venido a beneficiarnos. Nos ha traído publicidad más favorable que la que hubiéramos podido obtener por todas las artes y habilidad del mejor propagandista. No hay duda de que Alcohólicos Anónimos necesitaba publicidad en alguna forma y por ello nos valimos de la idea de que era mucho mejor para nosotros que nuestros amigos nos la dieran. Y eso precisamente fue lo que sucedió, hasta un extremo casi increíble. Los veteranos de la prensa, acostumbrados a dudar de todo, han hecho esfuerzos en cuanto han podido para diseminar el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Para ellos, somos nosotros algo más que una mina de buenas crónicas. En casi todas partes, los periodistas, hombres y mujeres se han unido a nosotros como amigos. En un principio, la prensa no podía comprender nuestros motivos para rechazar toda la publicidad personal se mostraba sinceramente maravillada ante nuestra insistencia por conservar el anonimato. Pero al fin vio la luz, se encontró con algo inusitado en este mundo, una sociedad que alega querer darle publicidad a sus principios y a sus obras, pero no a sus miembros individualmente. Esa actitud nuestra los llenó de franca solidaridad, desde entonces, esos amigos han escrito crónicas sobre Alcohólicos Anónimos con un entusiasmo que no sería capaz de igualar el más fogoso de nuestros socios. Hubo, eso sí, una época en que la prensa de los Estados Unidos fue partidaria de que nuestra identidad personal permaneciera anónima más de lo que ya lo era en algunos de nuestros miembros. Sin embargo, en una ocasión, como un centenar de nuestros socios optó por hacerse conocer del público, con muy buenas intenciones declararon que eso del anonimato era muy anticuado, digno sólo de los primeros tiempos de AA. Tenían la seguridad de que la sociedad progresaría y avanzaría más rápidamente si empleaba los modernos métodos de publicidad. Los AA decían, incluyen a muchas personas de fama local, nacional e internacional. Si todos estamos de acuerdo, y muchos lo estaban, ¿por qué no hacer públicas las listas de los miembros, y en esa forma, al dar más aliento a otros, ¿lograr que se nos unan? Los argumentos sonaban bien, pero afortunadamente nuestros periodistas, amigos, no eran de la misma opinión. La Fundación dirigió cartas a casi todos los periódicos de Estados Unidos para explicar nuestra política en cuanto a relaciones públicas, fundada esta en la atracción más bien que en la promoción y haciendo hincapié en que el anonimato de los AA era su mejor protección. Desde entonces, los redactores eliminan constantemente nombres y fotos en los artículos que escriben sobre los alcohólicos anónimos. Con frecuencia, les recuerdan a algunos individuos ambiciosos que la sociedad de AA tiene la política de no revelar los nombres de sus miembros. Por ese motivo, han sacrificado muchas buenas crónicas. La fuerza de su cooperación nos ha ayudado sobremanera. Solo quedan, no obstante, unos pocos miembros que deliberadamente ponen en conocimiento del público sus propios nombres. Esta es, en resumen, la manera como se desarrolló la undécima tradición de Alcohólicos Anónimos. Para nosotros, sin embargo, representa algo más que una sana política de relaciones con el público. Es algo más que la negación del envanecimiento personal. Esta tradición nos recuerda en forma práctica y constante que las ambiciones personales no tienen lugar en la sociedad de Alcohólicos Anónimos, así pues, mediante ella, cada miembro es guardián individual de Alcohólicos Anónimos.